Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a hablar de Facilino. El objetivo es haceros una breve introducción al respecto de Facilino para que conozcáis sus características. Bien, este es el guion de la presentación. Primero os hablaré de Facilino y de sus características. Después os hablaré de la licencia Facilino, que es una de las cosas que os interesará conocer. Y finalmente eh, os hablaré de lo, eh, cómo funciona la lógica de programación por bloques eh, de, en Facilino. Podéis descargar Facilino en las, en las direcciones indicadas, ¿vale? Facilino puede utilizarse en múltiples plataformas como en Windows, en Ubuntu, macOS e incluso en Android, ¿vale? pero también dispone de una versión online que resulta muy cómoda cuando por algún motivo pues eh, alguna de las eh, aplicaciones que instaláis localmente pues no os funciona y bueno pues esta versión online eh, os permite generar el código y copiarlo en, en Arduino IDE que es el que finalmente eh, se utiliza para poder programar vuestro dispositivo. Facilino eh, soporta múltiples electrónicas de arduino y también eh, algunos de los procesadores SP en este caso y ha sido traducido a varios idiomas eh, gracias a la contribución de, de, de diferentes personas y bueno pues os animo a que si queréis contribuir en vuestro propio idioma nativo pues podéis hacerlo también, luego os explico cómo. Facilino dispone de abundante documentación y ejemplos que os ayudarán a comprender todas y cada una de las instrucciones la documentación normalmente la vais a encontrar en inglés, en español, pero también eh, en catalán en este caso. ¿Vale? Eh, cuando abráis la aplicación de Facilino veréis que dispone de una caja de herramientas que está a la izquierda con diferentes categorías, en este caso, y subcategorías de cada una de las instrucciones, es como las hemos ido clasificando y bueno, dispone de una utilidad este, también para mostrar o ocultar alguna de las instrucciones en caso de que eh, alguna categoría no vais a utilizarla, pues la podéis, la podéis utilizar, u, ocultar, perdón dispone de más de 300 instrucciones, con lo que realmente podéis utilizar con, con todo este conjunto de instrucciones programas avanzados, podéis verificar y subir el código dándole a los, a los botones que os indico y eh, además eh, debéis de lógicamente seleccionar el procesador adecuado el que tenéis conecta y al puerto que lo tenéis conectado, vale. También existe una utilidad en este caso eh, monitor para poder mostrar eh, texto, vale, este es un monitor serie o se le llama también consola, y que nos va a permitir también eh, poder evolucir, eh, graficar la evolución de, de una señal eh, que se modifica a lo largo del tiempo. Facilino es gratuito, vale, eh, lo que pasa es que en su versión gratuita solo algunas instrucciones básicas son las que generan el código arduino correspondiente, vale, entonces para poder utilizar algunas eh, instrucciones más avanzadas necesitaréis adquirir una licencia que la podéis adquirir en la, en la web de robótica fácil, vale, y que se os facilita a la hora de comprar una serie de componentes. En concreto la licencia es una clave de unos 13 dígitos y que puede ser utilizada eh, en cualquier plataforma, Windows, Ubuntu y demás y que no tiene costes de envío, con lo que, bueno, pues eh, tener en consideración simplemente pues que he dedicado un número incontable de horas, lógicamente, para la mejora de este programa con lo que, bueno, pues eh, le, le, la licencia realmente se está utilizando para lo que es la compra, la adquisición de nuevos materiales y la creación de nuevos recursos y proyectos, por lo que os animo eh, a contribuir a ella. Podéis obtener la licencia, como os decía, en la compra de los materiales, pero también podéis obtener la licencia de forma gratuita, ¿vale? Eh, porque el objetivo es que podáis disponer de ella, pero siempre y cuando pues aportéis eh, o contribuéis de alguna forma a lo que es el desarrollo de la aplicación. Por ejemplo, eh, os propongo algunas, algunas ideas en las que sería eh, la traducción de algunas instrucciones en tu lenguaje nativo, eh, documentación de algunas instrucciones eh, en tu lenguaje nativo o creación de ejemplos eh, originales y, edu y educacionales o creación de entradas en un blog que tenemos. Todo esto eh, os recomiendo en, en cualquier caso que os pongáis en contacto conmigo en la dirección indicada para que yo os pueda guiar al respecto. Si disponéis de una licencia lo que debéis de hacer es ponerlo e indicarla en las preferencias de la aplicación de Facilino, al introducirla veréis más abajo de la aplicación que os debería parecer como que la licencia está activa. Esto es cierto que a veces falla, sobre todo al, al arrancar la, la aplicación por primera vez y bueno, si esto sucede pues, podéis darle al botón de recarga que lo que hace es que vuelva a comprobar eh, la licencia y en ese momento pues debería, debería funcionar. Eh, si por algún motivo eh, la licencia no está funcionando, a la hora de generar código os aparecerá veréis en el código generado os aparecerá demo version, esto está, quiere decir pues que o que no está activa o que no es correcto el número o que sencillamente ha caducado, que, que caduca a partir del año. La programación por bloques es, en este caso, una forma sencilla de trasladar procedimientos que pueden ser relativamente complejos de código, trasladarlos, trasladarlos de forma que sea sencillo trabajar con ellos. Facilino está basado en blocklick es una librería que ha sido desarrollada por google y que proporciona los mecanismos para que estos bloques encajen. Algunos de estos bloques disponen de conexiones previas, como os indico aquí, vale, de forma que, bueno, pues, podemos engancharlos uno detrás de otro de forma secuencial. Es decir, que normalmente la forma de ejecutar las instrucciones por bloques es de arriba abajo y de izquierda a derecha de forma que hasta que no, no finalice el bloque que está arriba no comenzará a ejecutarse el siguiente. Los bloques de disponen de entradas, o algunos bloques disponen de entradas de forma que, bueno, pues normalmente puede ser una entrada externa o una entrada en línea que está integrada en el propio bloque pero también aceptan, en este caso, un contenedor apilable, es una, una entrada especial que permite e incrustar no, nuevas instrucciones dentro de este, de este bloque. Con lo que, eh, son instrucciones que lógicamente deben tener el conector de previo y siguiente que os he mencionado anteriormente. Además, eh, algunas instrucciones disponen de la salida, esta salida es la que iría a las entradas de los otros bloques. Normalmente, además, eh, las instrucciones disponen de campos y opciones que permiten configurar el comportamiento de la instrucción, así pues es común encontrarse con, por ejemplo, como listas de desplegables, campos numéricos o campos de textos en los que debemos de introducir valores o cierta información para poder configurar adecuadamente la instrucción. Y finalmente pues eh, algunas instrucciones disponen de un mutador, se trata de una característica especial que permite modificar el aspecto que tiene la, la instrucción que lo que permite es eh, de forma sencilla, eh, bueno se puede reconocer de forma sencilla eh, por el icono de la estrella que veis, de forma que, que bueno pues eh, al pulsar eh, os aparece una ventana, normalmente con un contenedor y una serie de instrucciones a la izquierda de forma que, bueno, pues arrastrando estas instrucciones dentro del contenedor podremos modificar la instrucción original. Por ejemplo, es muy típico en el caso de la instrucción sí en el que podamos añadir más casos adicionales como por ejemplo los casos en cambio sí o el caso de lo contrario. Bien, en esta presentación os he hecho una breve introducción a lo que es Facilino, sus características, la licencia y os he explicado los fundamentos básicos de cómo funciona la programación por bloques de Facilino. Muchas gracias.